culpable eres tú ¿Quién te mandó? Es lo repito Señores, estamos aquí en Los Osobrosos para el canal 10 de Telenor las personas lo pueden ver en HD con su cajita de Boss en el canal 310 y hoy tengo un programa especial un programa especial directamente desde Nueva York mi amigo Tylon, el verdadero. Un a todo el combo que está activo por aquí en Sintonía. Estamos aquí reportados. Un charajo a todo el combo de redes. Toda la gente que está activa por las redes. Ustedes saben que lo que es. Las redes son el nuevo movimiento. Ya esto no existe. Los medios son <ríe> otras redes. Tyler, y, y como tú dices, como dices, aquí no vinimos a dar opiniones fresitas, ah, pero aquí no y, venimos a hacer a las casitas, ni los bailecitos sin brilladera, como siempre, <ríe> verdadero rey, vamos a darle, bueno. bueno, hoy tenemos un programa especial porque hoy, eh, junto con Tylon, vamos a analizar las guerras más importantes que han pasado en el movimiento, mm. le vamos a dar una puntuación de, pues, según Tylon, según yo entiendo, eh, cuál ganó de, de una y otra y nada eh, hemos tenido que ponerle alguna porque fue, creo que me faltó una creo que me faltó una pero la más la que más uno ha escuchado en las redes o lo que pasó en el pasado cuando uno compraba los cassettes y o los cd en los tiempos que uno escuchaba música en los playstation uno, tú te acuerdas de lo que y todas esas páginas así que se usaban <risa> por nada Primero, eh, Taylon, la gente, de dónde surge ese nombre, si es tu verdadero nombre, cómo tú te metes en esto de, la, de las videoreacciones y cómo se forma el comité, el comité Urbano. Bueno, para los que no conozcan un poco de mí, pues antes de entrar a lo que es esto de las reacciones y el Comité Urbano, yo también bregaba con música y digo que bregaba porque no es que le perdí el amor al hacer música y escribir música, es algo que todavía lo hago en tiempo libre sino que le perdí el amor a la industria musical. Es tanto el trote, como dicen allá el <risa> LRD, lucha que te pone a coger esta industria musical, porque está el espejo, lo que tú ves bonito de la industria. Sí. La, la, las movies. <risa> la verdadera movie. <risa> no ves los datos reales de lo que sucede y los trotes que pueden coger los artistas. Y cuando me viene un punto donde ya yo había alcanzado, por decirlo así, todo lo que podía hacer como un artista independiente. Había cantado en todos los festivales de aquí. Incluso fui el primer artista latino en visitar Hot 97 a tirar lo que son barras que la gente lo puede buscar por ahí en YouTube. Me sentí cayendo en un punto donde ya me veía en el mismo círculo de algunos artistas lamentablemente de la ciudad de NYC por lo que es la cultura. No tiene que ver nada con los artistas, sino de cómo está estructurado la ciudad no existían plataformas para apoyarse, como uno como artista, no es como ahora, ahora hay un par de canales de YouTube que tienen programas que tú te puedes distribuir. Estamos hablando que en el principio del 2011, por ahí 2012, era que apenas estaba empezando a tomar fuerza todo esto de las redes. So, al no tener una plataforma me vi frustrado y ahí fue que decidí, tú sabes qué? Si no hay una plataforma en NYC donde yo pueda exponer mi talento y puedan venir los artistas a exponer su talento, vamos a crear una. Y así es que nace el concepto del comité urbano. En Sierra sí nos reuníamos en mi casa a hablar del género, nos poníamos. para ese tiempo estaba bien pegado lo que era la página de Freestyle Manía de Puerto sí, Rico. Sí, sí, me acuerdo yo. Chachitos tiraban Freestyle, nosotros siempre nos sentábamos aquí como si fuera una reacción. Poníanos al hospital y, y diablo, le metió esa parte duro, dale para atrás. Que... So, siempre hablábamos lo mismo. Esto lo deberíamos de formar un programa de radio o algo. Y con esa conversación tuvimos casi un año antes de lanzar el programa del Comité Urbano. Y gracias a Dios, cuando decidimos hacer que se nos daba oportunidad de presentar el programa, yo diría que la aceptación fue inmediata. Un charado a todos los artistas que desde día uno se reportaron. Uno de los primeros artistas que dieron presente en el comité urbano que nos ayudaron bastante con lo que fue la exposición y darle como quien dice ese certificamiento de que ok, los muchachos vienen trabajando. Fue pues, Vico Sí, Liti Polaco y África Bambara. Esos cuatro artistas nosotros los entrevistamos en el mismo weekend. Guau, wow, eh, eh, África Bambara, imagínate tú. Ey, como dirían por ahí. Tomando en cuenta que yo no tenía ni idea de cómo hacer una entrevista y fue mi primera entrevista y para colmo en inglés, que mi inglés es, como diría yo aquí, Feature Price, Feature Price. <risa> tú te defendiste, lo ¿no? más que tú Pero pudiste. es como dice, cuando las oportunidades se te dan, hay que saber aprovecharla y hay que dejar el miedo a un lado y a veces uno por miedo o por inseguridades propias, uno no quiere lanzarse a hacer las cosas. Y hay que dejar ese miedo a un lado. Si tú buscas la entrevista, a veces yo la veo por ahí, yo la escucho y me, me da cringe por la... Pero fue una oportunidad que nos siguió abriendo puertas. De ahí se nos dio la entrevista de Vico, de la de Vico se dio la de Lidi Polaco, al el, los artistas del género ver el trabajo que estábamos haciendo, de ahí se siguieron reportando. Benny. una de las primeras entrevistas de Osuna que existen por ahí. Cuando ya se llamó Osuna y empezó a lanzarse como artista, fue con nosotros, Olmairi, John Zeta. So, con eso fue que, que pudimos levantar la primera entrevista, yo diría que de Tali, y alito de lo que es el movimiento aquí en NYC. Muchos de los muchachos de aquí en NYC, un charaguanel y neus, doba montana. Choqui73, todo ese combo en algún punto pasaron por, en el, por el programa, y con eso, pues seguimos abriendo puertas, a, a, dándole una plataforma a los muchachos de NYC, no solo a los de NYC, sino a los artistas de afuera, que se sintieran como que aquí había un programa en la ciudad que por lo menos entendía lo que ellos estaban haciendo. Porque una cosa era llevarlos a una entrevista y sí, háblame de la nueva producción y todo. A que alguien te diga, oye, vi que le tiraste un fuletacito ahí, una bala loca a alguien en el Instagram. ¿no es ¿Qué con eso? Dime. Y el artista se queda con coño. ¿Estás de eso? Yo so, Creo que eso fue lo que nos ayudó. Y luego de eso, el canal de reacciones, lo que es Mundo Tailón, eso nace de un relajo. Eso literalmente nace de un relajo al momento en que salió la tiraera del dominio, la primera que él sacó, que le sacó a Bad Bunny, nosotros somos los Biches. Está disponible en el canal, la pueden chequear. La grabé con el Xbox y una camarita el price ahí y la y la Y la eh. y le metiste. La gente la apoyó. El segundo video que hice fue un gameplay con el juego de la WWF. Yo le bajé la foto de los artistas, me metí al Creator Mode, creé, creé los rincos, los artistas, la entrada, la música... Y nos las vivíamos. ¿no? Yo le hacía el, comentar, el comentarista, lo ponía en automático. Yo no sabía quién iba a ganar y le iba haciendo el comentario. Nos íbamos viviendo la película como que estábamos en el estadio. <risa> la casualidad que la primera que hice fue la del dominio versus Bad Bunny. Y el dominio lo reposté al video. Cuando el dominio reposté ese video en el Instagram, esa misma noche se me metieron 10.000 suscriptores nuevos al canal. Wow. Y yo dije, espérate mil eran poco, pero 10.000 eran 10 mil que me motivaron a decir. Pues, oh, ¿sabes? Vamos a seguir hablando. Y gracias a Dios, pues, siento que traje otra propuesta a lo que eran las reacciones desde que arrancamos. Me atrevería a decir que hemos influenciado a otros que hacen reacciones, porque antes de yo hacer las reacciones, casi todos eran poniendo las caras exageradas, los bailecitos y, y los chistes. Hay muchos que lo que hacen es... Relajar al artista, cosa que a mí no me gusta hacer. ¿sabes? Yo, como digo en el canal, ni se lo brillo o como dirían en otra cosa, no, no le hago brilladera, pero tampoco ando hateándolo ni haciendo chistes a causa del artista, lucrándome, tripeando al artista. Y por esa razón creo que es que muchos artistas han respetado lo que yo hago y lo han compartido. Desde Paulo Londra en Argentina, Casu, desde, qué sé yo, Coscuyuela, Mike Tower, toda esa gente hasta cierto nivel se han reportado en los live y comparten un clip de una reacción porque entienden que no lo estamos haciendo de una manera de faltarle respeto. Y siento que ese fue el aporte que yo hice a lo de las reacciones, darle un poco más de seriedad desde ese Ahí. punto pues han salido más gente que lo han crecido así en ese nivel un poco más serio. Hay, hay reacciones que a mí me gustan porque son tú no solamente usas música nueva, tú haces con un clásico y eso, eso está impresionante las reacciones, si, si me tengo que atrever, esto de las reacciones no es nuevo esto lo estaba haciendo todo el mundo pero si yo tengo que decir que okay, hay algo que yo traje a la mesa fueron las reacciones TVT todo el mundo estaba reaccionando a los temas pegados del momento que es lo que trabaja y se entiende yo decidí, tú sabes qué, los jueves clásicos, vamos a sacar los jueves y revivir un clásico de eso. No es cuestión de si el tema fue un palo o no, sino un clásico. De eso que nos haga viajar y nos haga recordar cuando estábamos en los parias marquesinas, cuando perreábamos con las gatitas en lo oscuro. Es de eso que se trata los TBT Y es una de las secciones que la gente más se disfruta. También lo hemos estado viendo. Cuando, cuando uno hacía los mix con los CD, que uno buscaba esa esa, esa tiradera y esa cosa so Hemos hecho también la serie de unboxing que como pueden ver en el background uh -huh. todos esos viniles tienen un video donde hablamos de ese clásico algunos de ellos como el de Héctor el Fadel, tiene una entrevista con Yomo y DJ Victor donde dieron datos curiosos de lo que se fue el día que estuvieron con JC en el estudio y todas esas cositas así Victoria, tú las unes con la reacción y creo que es el toque diferente que estamos trayendo aquí en el canal no, no, eso es interesantísimo y uno puede disfrutar mucho eh, ese estilo de, de reacciones porque tú te dices, mira, si este le metió un punchline ahí, mira, ahí hay un punchline, ahí no. ¿Sabe? Y eso hace como que, que se sientan y que en verdad están valorando lo que es, es, es esa barra, no algo eh, superficial, no sé si me voy a explicar. No, no algo superficial no, claro. eso es lo que yo quiero decir con lo de las caritas y los Sí que hay gente que cuando no tiene nada productivo que añadirle al tema, lo que te hacen es ¡Oh! Te oh, oh. <risa> hacen la super y ya, le dan play otra vez y no le aportaron nada. Eh, para, ya para cerrar un poquito de eso de, de lo que tú decías, que tú sabes mucho del movimiento de Nueva York, se le hace poco que decían como que el trap, se discute mucho de que quién fue eh, eh, lo, lo que pegaron el trap. Y, okay. O eh. la gente de Nueva York, o la gente de Puerto Rico... Como tuchero tuchero, pero ninguno de los dos. Esto es algo que lo hemos aclarado en el comité urbano desde arran que arrancamos. Humildemente, si hay algunas personas que te puedan hablar del movimiento de trap, que fueron los primeros en tocarlo en la radio aquí en NYC y entrevistar a estos artistas, fuimos nosotros el primer artista. Solamente hay dos personas que se pueden atribuir a él, inventado y promovió la palabra Latin Trap desde el principio. Y se llaman Alex Fat y Alex Kaiser. Son las únicas Hombre. dos personas que pueden clamar de que yo fui el primero en decir Latin Trap o yo fui el primero en hacer Latin Trap. Creo que el debate que están teniendo los muchachos es más ¿Quién lo hizo, quién lo pegó en esta generación, por decirlo así? Porque incluso, no es que yo tampoco, no quiero incluirme en la conversación, pero si ustedes buscan, yo tengo temas con Alex Fad del 2009, donde eran trap, y en ningún momento tú me ves por ahí clamando de que yo soy el primero haciendo trap en NYC, cuando técnicamente, si estamos hablando en la conversación actual, pues yo venía haciendo esa vuelta antes de eso, pero no se trata de quién lo hizo primero, es quién lo comercializó. Es real. Algo que no se puede cambiar la historia es que Tali, Mesías y Lito Quirino fueron los primeros en impulsar el trap en esta nueva generación. Eso no se le puede quitar. El que quiera debatir eso es un loco. Lo que se, lo que se está debatiendo es ¿Quién hizo el trap mundial? Y si tú me preguntas a mí quién fueron los que monetizaron el trap y lo hicieron mundial... Pues ese crédito se lo puede atribuir a Noel, se lo puede atribuir Brian Mayer, se lo puede atribuir esa generación de Puerto Rico, porque ellos supieron comercializarlo. El error que sucedió aquí en NYC fue que en el momento, y esto lo voy a decir, y como digo, mi respeto a Mesías, sabe que lo hemos bancado desde día uno, pero yo te voy a dar mi opinión ¿Qué fue lo que sucedió? que pega el trap, que hace el boom, Mesías hace el trap, contamos lindo, todos esos temas rompiendo, el Hot nigga Remix, todos esos temas rompiendo de Mesías en trap. Mesías decide volverse tu protagonista, tu loquito. ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando él tenía la batuta del trap, él lo sueltó precomercial. Él decidió que él quería intentar ser uno más de Puerto Rico. Y unirse a la hora que para ese tiempo era donde supuestamente estaba unido con Baby Record y toda esa vuelta de Zion. So, cuando Mesías, vamos a ponerte el ejemplo, los tres, vamos a ponerlo así, ahora mismo los tres capitanes del trap, Lito, Mesías y Tali. ¿Qué sucede? Mesías decide irse a lo comercial. Lamentablemente... Tali por sus situaciones legales termina yendo preso en el momento donde Flow Cabrón acaba de salir esa misma semana y rompiendo por todos los lados la vuelta. Ese fue el tema que explotó el trap aquí en NYC. Flow Cabrón. Tali preso. Lito Quirino, un charau a Lito Quirino. Lito Quirino hizo lo que pudo. Cuando la bola se cae, la deja caer Mesías, la coge Tali. Tali la deja caer, la coge Lito. Lito hace con la bola lo que él puede, él hizo las jugadas que él pudo, hizo coronamos, el tema que hizo el boom, que ayudó a elevar también el movimiento de Trap, eso no se le puede quitar a Lito, pero Lito estaba solo, Lito se quedó solo, Mesías se fue para lo comercial, Tal y está preso, pues lamentablemente la bola del Trap se fue para la cancha de Puerto Rico, y ahí es donde está el gran debate que están teniendo. ¿Quién lo pegó en esta generación nueva? Mesías, Tali y Lito. ¿Quién lo comercializó y lo hizo mundial? Los muchachos de Puerto Rico, pero es por las fallas que te acabo de explicar. Claro, de que claro. Que tengo ahí, sí. Y esa eh, es la opinión de alguien que sabe allí, <risa> <risa> Señores, no, no, no, Taino tiene demasiado dato. Tiene demasiado dato, así que... Ya ustedes saben, fue muy bueno explicar lo que dijo Taylon y más lo que sucedió con estos tres exponentes tan grandes como Nueva York. Escuchamos ahí lo, los datos de Taylon, del trap. Así que ya ustedes saben si lo dijo Taylon que estaba metido en Nueva York, y si tal sabe la vuelta, créanle que eso es verdad, decía si un noticiero aquí.